Maestros, rectores, soy María Elena Castillo, directora del premio. Quería invitarlos a postularse para el premio 2015-2016. Estamos con convocatoria abierta hasta el 31 de julio. Todos los criterios los van a conseguir en premiocompartir.org. Realmente es la oportunidad para ustedes de dar a conocer lo que hacen. Sabemos que en cada una de sus aulas de la institución educativa que ustedes lideran hay cosas muy valiosas para contarle al país. Nosotros solamente queremos ser el puente entre ustedes y toda la sociedad colombiana. En este momento también estamos ofreciendo el programa de formación. Con este programa de formación queremos dar la oportunidad a unos tutores para que les ayuden a consolidar esa propuesta. Realmente sabemos que es una parte difícil para ustedes, para maestros, para rectores escribirla, entonces lo que queremos es brindarles el apoyo, de verdad lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes. Hasta el 31 de julio tenemos en este momento el plazo abierto, la convocatoria, tenemos ese cierre, ese último día, premiocompartir.org, ese momento pues para que ustedes se postulen y nos cuenten lo que hacen. Muchas gracias.